Costa de China. Conocida como la fábrica del mundo, China está experimentando un gran desarrollo. Pero el precio es enorme y lo están pagando los y las trabajadoras. La organización de investigaciones Dan Watch, con el apoyo de la Organización de Derechos Laborales China Labor Watch y la ONG SETEM, ha investigado las condiciones de trabajo en cuatro fábricas chinas que proveen a multitud de marcas internacionales, incluida la empresa americana Dell. ...treated with, as human beings. La investigación se ha realizado en secreto y con cámara oculta... ...porque la industria electrónica es muy cerrada. Ninguno de las y los empleados entrevistados por Dan Watch... ...ha dado su consentimiento para ser filmados... ...por miedo a futuras represalias. <risa> Lee Jung ha trabajado de incógnito... ...en Pegatron Corporation en Suzhou en mayo de 2013. Para evitar ponerse en riesgo, su nombre ha sido modificado. Durante más de dos semanas comió, durmió y trabajó en la fábrica. <tose> La mayoría de las y los empleados de la fábrica son jóvenes que han migrado de las regiones rurales en busca de trabajo, pero las condiciones de trabajo son mucho peores de lo que esperaban. Many young workers now get up in the morning, very early, go to work. And probably stay on the production line for 10, even 12 hours a day, just doing the, the same thing time and time again. There are a 12 hours, 12 吃饭的时间 las personas trabajadoras viven en dormitorios en el recinto del área. Comparten habitación con 8 o 10 personas más en edificios llenos de gente, algunos con más de 3.000 trabajadores y trabajadoras. <risa> Shenzhen is quite an expensive city to live in by Chinese standards. Uh, that's why the workers have to do overtime. The minimum wage in Shenzhen is 1,600 yuan a month. That's certainly not a living wage. The average wage in Shenzhen is about 6,000. So there's, there's still a huge gap between the two. Con el objetivo de conseguir un salario que les permita vivir, las y los trabajadores se ven forzados a trabajar demasiadas horas extras, llegando a superar las 300 horas al mes. Esta práctica viola ostensiblemente la ley del trabajo de China, las convenciones de la OIT y las propias normativas de Dell. A pesar de las excesivas horas de trabajo, las y los trabajadores no llegan a ganar más de 368 euros al mes. No, 没有满 las y los trabajadores han de conseguir niveles de productividad altísimos, que son controlados por los supervisores de la fábrica. They feel the pressure from their superiors just to produce their quota as quickly as possible and uh, to do it with the highest quality as possible. So there's both demands for quality and quantity, and, and this really puts pressure on individual workers. Empresas de hardware como Dell tienen capacidad para controlar los costes de producción en China. Sin embargo, también deberían garantizar que los derechos de las y los trabajadores no son violados. Hasta ahora y de acuerdo con sus propios comunicados, Dell ha estado focalizada en vender barato y en maximizar beneficios. Labor is not a huge In the ultimate price that the consumer pays, you know, nearly all of that goes to the um, the international brand rather than the supplier company. But ultimately, it is the consumer who's going to have to pay more. And obviously, it's it's management's responsibility to treat those workers with dignity and respect. And it's the responsibility of the the buyer, the the international brand, to make sure that. La pregunta es, ¿están las administraciones públicas y los consumidores preparados para demandar unas condiciones dignas que acaben con las violaciones de los derechos laborales en el sector de la electrónica?